Hola, hola, hola, hola, mis queridos amigos, amigas, amigues. Eh, bueno, una nueva entrega, sí, y con esto estamos completando en el día de hoy la mitad del Zodíaco. Ya habremos visto finalizada esta clase a Mercurio en Aries, en Tauro, en Géminis, en Cáncer, en Leo y hoy en Virgo. Y con esto... A partir de mañana empezamos con la segunda mitad del zodiaco. Bueno, Mercurio en Virgo vibra de una manera particular, como en cualquier otro signo. Pero recuerden que es su otro domicilio. Él tiene dos casas, Géminis y Virgo. Ambas casas son regidas por él. Lo mismo pasa con Venus, que también tiene dos casas distintas todavía no lo vimos ya lo vamos a ver en las próximas entregas pero hoy vamos a ver este mercurio muy fuerte en el signo de virgo como estaba también muy fuerte cuando lo vimos en el signo de géminis ahora de qué manera actúa este mercurio o sea hacia dónde te lleva en forma positiva. Tres palabras claves positivas para este Mercurio en el signo de Virgo. Te hace lógico, te hace concreto y te hace orientador. Te gusta orientar las cosas. ¿sí? ¿Cuáles son las tres palabras claves negativas o en sombras de este Mercurio en Virgo? Rutinario, escéptico... Y puede llegar a ser mentiroso sí o engañoso. Hay que tener cuidado con ese mercurio en Virgo. Lo puede llevar no a ser un mentiroso compulsivo, pero sí a intentar protegerse detrás de cosas que no son reales. Bueno... Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Les pido que se unan a nuestra gran comunidad centroaprenderastrologiafacilmente.com y nos estamos viendo mañana, claro que sí, en otra entrega. Pero mañana ya con la segunda mitad del zodiaco, Mercurio en Libra, no te lo pierdas. Chao, hasta mañana.